Para nosotros es un orgullo. The secret, I think, is the passion. Hay que hacer las cosas con pasión. La planta cerdán de la compañía multinacional Oltec cumplió 25 años de operaciones y con esto, la firma encabezada por el Dr. Mark Lyons se posiciona como proveedores del 12% de las enzimas que se producen a nivel global. Y de, de aquí salen enzimas para que básicamente cumplen con una cantidad de 12% de todas las, induc las enzimas eh, para nutrición animal en todo el mundo. Es la única planta que Altec ha producido estos productos, que es único. Por eso es por uh, eso nuestros productos se distribuyen a todo el mundo. Además de la celebración de estos primeros 25 años, el Dr. Mark Lyons envió un mensaje a todos los colaboradores en el sentido del trabajo mano a mano que se desarrolla y que a su vez permite no solo posicionar a la compañía dentro de la industria pecuaria, sino también en la parte del trabajo social. Mis amigos en Stradan, felicidades, realmente lo que han hecho en el pasado. Yo creo que es solamente un poco de lo que vamos a ver en el futuro. We have selected a number of projects, as you mentioned at the orphanage, as you mentioned at a school for handicapped children. It's very important for Altec and for our employees what we do to help the uh, community. El celo eh, de su compañía o empresa socialmente responsable viene solamente como que creo que poner un nombre a todo esto que hemos hecho todo el tiempo, todos esos 25 años. Y bueno, este distintivo lo que caracteriza es que no solo te, se preocupa o no solo va enfocado a qué hace Oltec como eh, en pro de la comunidad, sino realmente qué hace para fortalecer a sus empleados, los beneficios que tiene y obviamente también en su cadena de valor, que son los clientes y proveedores. La celebración sirvió también para reconocer el esfuerzo de los colaboradores que han aportado esa fuerza de trabajo, que ha permitido que Oltec Cerdán se constituya como un pilar base para el desarrollo de la empresa. Entonces hablar de Oltec, hablar de Cerdán, hablar de México, yo creo que es la contribución que esta compañía o que esta familia pudo traer, obviamente globalmente a través de, de las soluciones eh, a la producción en la industria global. Para mí Oltec Cerdán es... es una empresa internacional, ...que es mi vida, trabajar para ella... ...y es una empresa que llegó a dar mucho empleo a Cerdán. ...es familia, es comprometerse con otros... ...y bueno, ser tomado en cuenta para todos sus logros... ...es para empezar mi segunda casa... ...es una empresa que me ha dado oportunidad de desarrollarme... ...amigos de Pecuarios.com... ...los dejamos con el mensaje final de agradecimiento... ...que envían los directivos de Oltec en México... ...para todo ese capital humano que consideran... ...como una base fundamental... ...para que este festejo sea posible pero también para todos los clientes a quienes se refirieron como sus amigos. Nos vemos en la próxima. Sé que tenemos clientes que vuelven 25 años, y no son nuestros clientes, son nuestros amigos. Eso es muy importante para nosotros, y por eso estamos muy, muy agradecidos. Entonces es agradecer a toda esa gente que hizo parte de la cadena, que hace parte alta, que, que hizo parte de esa cadena de producción y de, y de, y de valor. Muchísimas gracias.